Hola a todos. Eh, pues la verdad que un honor poder estar acá. Eh, cuando venía caminando pensaba de que eh, para mí el graffiti ha sido una bendición y me ha permitido estar en lugares de que no imaginaba y puedo decir que este es uno de ellos. Eh, mi nombre es Javier España. Eh, Pinto Spain inicié en el 2007 pintando graffiti pero pero realmente pues toda la vida toda la vida dibujé y, y con el pasar de los años me fui dando cuenta como todas las cosas que pasamos eh, de niños todo va sumando y nos va formando a las personas de que somos hoy en día me pasó en el 2018 que tuve mi primera exposición individual. Eh, yo trabajaba en las noches, acababa de nacer mi, mi primer hijo y me encantó la experiencia porque eh, para mí era como, como una meditación y me encantaba el desvelarme y, y tener como que esta conversación con, conmigo mientras yo estaba creando. Pero... Una de las cosas que más me, me marcó fue un recuerdo que se vino a mi mente, como, así como un flashback, pero así súper claro, de que mi mamá, para, para entretenerme, eh, ella me, me, siempre me tenía dibujando. Y era como, no me, no me compraba libros de colorear, sino que ella me hacía los dibujos para que yo los coloreara. Y me recuerdo de que en una ocasión, ella tenía un cuaderno de cuadrícula. Y, y usó la cuadrícula para dibujar una casita y la cuadrícula hacía las tejas. Y, y a mí eso me explotó la mente porque dije así con cala, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Y les estoy hablando de que yo tal vez tenía unos cuatro años y tengo el recuerdo tan claro de eso. Y, y por eso les, les quería compartir eso de que todo lo que somos hoy, es eh, resultado de las cosas y experiencias de que, de que vamos viviendo y deberíamos de, aprovechando para hacer como propaganda de, de las actividades que estaba viendo ahorita que van a tener, eh, yo ya pasé por la universidad también y yo le oía esas actividades, le oía las conferencias y era como una excusa para pues para irme a otros lados, eh, pero realmente sirven un montón y y, y ayuda a toda la convivencia, porque cada uno acá es un mundo, una mente diferente y nos podemos enriquecer de, de las experiencias de cada, cada uno de los demás. Eh, en el momento de hacer la presentación, estuve pensando de qué voy a hablar obviamente y no quería hablar solamente de mis trabajos o, o de, lo que, de lo que pinto, de lo que hago, Sino que, que sea algo también como que en algún, algún, alguna forma les pueda dejar algo a ustedes eh, como productivo. Y el título que se me vino a la mente era tu pasión, tu profesión. En mi caso, eh, yo siempre, siempre quise estudiar arquitectura. Eh, estudié dibujo técnico en la, en, en la carrera. Entré a la, a la Facultad de Arquitectura, en otra universidad. Eh, pero, el mismo año que entré a estudiar arquitectura, empecé a pintar graffiti. Y, y la verdad que me movió todo el mundo. O sea, me movió como que mis planes y todo, y cada vez como que en mi mente estaba más graffiti, graffiti, y era como menos, menos arquitectura. Y no supe como que llevar las, las dos áreas, me enfoqué más por el graffiti. Y, pero fue algo bien, como que bien orgánico, mi carrera ha sido muy orgánica porque no era como que yo pensara, voy a vivir de, del arte, eh, sino que se fue dando con el tiempo. Y, y algo que les puedo decir es como que buscar estar donde, donde uno tiene que estar, donde las cosas fluyan. Yo sé que obviamente siempre hay altos y bajos, eh, pero uno, uno tiene como la certeza de que, de que estás donde tenés que estar. En mi caso me pasó que era como, realmente era como una lucha el estarme eh, esforzando o mentalizando de que tenía que estar eh, en esa universidad o en esa facultad, pero realmente las cosas no fluían. Y pues ya por cuestiones de la vida llegó el momento que tuve que tomar la decisión de que, bueno, ¿qué hago? Y puse las cosas en la balanza, eh, pros y contras de cada, de cada cosa, y, y decidí pues, dedicarme al arte. Pero lo que pensé en ese momento fue, yo no quiero llegar un día y arrepentirme de haber dejado la carrera de, de arquitectura. Entonces tengo que hacer valer la pena esta decisión. Y, y por ello es de que he tratado de esforzarme lo más que pueda en, en el arte. Yo inicié pintando en el 2007, graffiti, eh, y, y era realmente, como lo decía en la introducción, era un juego de no esperar nada, no esperaba nada a cambio, no esperaba que, fuera, que me lo fueran a remunerar ni nada, sino que era solo el poder sacar lo que tenía en la mente, hacerlo en la pared, y verlo en la calle cuando yo pasara en el carro y que mis amigos o los del gremio, digamos, de grafiteros lo pudieran ver. Y que pues como que irme ganando como que ese, ese respeto de que pues, en la cultura de graffiti se maneja bastante. Eh, y pues tiene que estar uno en, en todas partes como para, para ganarse un nombre. Y todo eso me, me, me llevó a... Al, al ir buscando una cierta evolución y, y es como, como un ejercicio de que, bueno, o sea, esto lo pinté en este momento y para mí ahorita terminé esta obra, le tomo foto y es lo mejor que he hecho. Y diez minutos después estoy pensando, lo pude haber hecho mejor, tengo que hacerlo mejor. Entonces es como una constante evolución de que, de que pienso de que, de qué es lo que nos enriquece y lo que nos ayuda a crecer. Eh, algo de que a mí me gusta mucho el graffiti y las personas como que eh, siempre dicen así, Ay, me gusta el graffiti, pero los murales, las, las letras no, porque no las entiendo. Y en mi caso, para mí es como que mucho más difícil poder crear unas letras que escribís mil veces el mismo nombre, pero de las mil veces, todas tienen que ser diferente. La estructura es diferente, los colores son diferentes. Entonces, como un ejercicio creativo, es mucho más exigente que el venir y agarrar como que esta flor y la tengo que hacer igual. pues eh, Y a las personas les gusta más. Y, y yo llegué como que en este punto de, de, de buscar esta evolución, eh, porque obviamente fui creciendo, y mi, mi, ya necesitaba generar ingresos eh, mayores, cada vez hay más compromisos y todo. Entonces empecé a buscar como que, bueno, ¿qué, qué puedo hacer? Y, y era, pues, eh, soy bueno para pintar, entonces lo bueno, vamos a aprovechar. Pero era como que la, la, la, la evolución de que... Eh, Buscar, generar algo nuevo. Sé que ninguno acá es como que nos vamos a inventar el agua azucarada, como dicen, pero de las cosas que nos gustan, las referencias que vemos, eh, ir agarrando todo, incluso nuestras experiencias personales fuera de la arquitectura en su caso, o el arte en mi caso. Pero lo que les decía, que todo enriquece y tenemos que ir haciendo como una mezcla de todo eso para llegar a. a a que nuestro trabajo pueda tener nuestra propia identidad, que la gente vea nuestro trabajo y, y tenga una cierta identificación y, los, y lo puedan reconocerlo a uno como persona en, en nuestro trabajo. Como les comentaba, en, pues estudié arquitectura y dejé la carrera, realmente fue como una, una lucha porque porque era como que fue lo que siempre pensé que quería hacer, o sea, desde niño. Pero el arte invadió mi, mi mente y mi vida y todo, y era así como que quiero hacer arte, quiero hacer arte. Llegó el momento de que, de que lo entendí, que era, puedo hacer arquitectura de una forma diferente. Y, y creo que es lo, lo rico de, de la arquitectura, que realmente es una carrera como que muy versátil. A mí me encantaba, eh, en, la, en la arquitectura, el hecho de poder decir, bueno, esto lo obtuve yo en mi mente, lo veo en los planos y lo puedo ver construido. Y es algo similar es lo que me pasa con, con el graffiti, de que puedo llegar a ver mis pensamientos de una forma tangible y las personas también, y están expuestos a las demás personas, tanto para que lo critiquen, se si les guste o no les guste, pero, pero pienso que también eso es un, un, un buen ejercicio porque sabemos de que obviamente a to, no a todas las personas les van a gustar lo que a nosotros nos guste, pero tenemos que saber jugar con eso y, y, a, y a recibir críticas. Y en lugar de, de pelearnos, nosotros con el cliente, eh, Saber tomar opiniones y siempre sacarle ventaja. Ahorita me pasó precisamente con, con esta combi, la que estaba en la foto, de que a mí me encantaba, a todas las personas les encantaba, a todos los que llegaban a verla. Y el dueño era así como que, ah, sí me gusta el arte, pero como que él, pues obviamente estaba la, la textura de la pintura y eso, y como que, como que él... Eh, pues quería que quedara como súper liso ¿va? Obviamente ahí se, se entendió de que la misma nat naturaleza del producto y todo De la herramienta, pues crea su textura Pero cuando a él me lo dijo en el momento Fue pues, así como que, eh, pues no tiene sentido lo que me está diciendo Y me enojé, y le escribí a mi esposa porque no fue acá en Guate y, Pero después dije, no, o sea, así como eh, lo voy a tomar como algo bueno y, y tratar de aprender de, de todo porque recalco de que todas las experiencias que nosotros vamos pasando eh, al final de cuentas llega el momento donde decimos esto me sirvió para para poder solucionar algo ahorita o me abrió puertas en algún otro lugar y y todo nos va enriqueciendo si lo sabemos aprovechar y, y cuando les comentaba de, de, que, de que tuve que tomar una decisión de a qué, a qué me iba a dedicar. Eh, y fue precisamente que pensaba esto, de que bueno, todos tenemos habilidades y, y las podemos aprovechar de diferente forma. A veces caemos en el error de en, enca, encajar, de como que encasillarnos de que solo hay una forma de hacer las cosas y, y no es así. Y regreso al, al caso de, de Spain en la universidad, porque ay, realmente yo sentía que no, que no encajaba. Y, y como que con el tiempo, eh, a través del graffiti se fueron dando algunas oportunidades donde llegaba a trabajar con arquitectos, personas que yo admiro. Y, y era, pues, que caigo a este punto, de, es una forma diferente de, de hacer arquitectura. Donde podemos aportar al, al espacio. Eh, comentaba de que es algo de que a mí me gusta bastante eh, ser parte de, de, de muchos proyectos. Eh, he estado en restaurantes, eh, en bares, eh, cervecerías, un montón de cosas. Y, y me gusta el poder no solo dejar un, un arte que sea decorativo, sino que al final de cuentas, estoy dejando como un aporte también y que las personas puedan llegar a tener como eh, confianza en, en mi criterio y que tomen en cuenta algunas sugerencias mías y, y eso me gusta un montón porque al final de cuentas pues yo también me siento parte de, del, del lugar y, y se siente bonito una vez no sé llevar a cenar a mi esposa en un lugar donde yo trabajé y y pues uno se siente bien, ¿verdad? Es como que, igual, es como que uno viera un, un su pequeño hijo ahí y, y es algo que tuviste en tu mente, lo viste en el lugar y ahora está decorando un, un espacio. El fijar un propósito, eh, yo pienso que es súper importante el momento que emprendemos una carrera. No sé en qué año estarán ustedes eh, de la carrera, pero... Eh, en mi caso, lo puedo decir, eh, empecé como de una forma muy inmadura, digamos. Solo fue como que, bueno, sí, quiero estudiar arquitectura y me he visualizado como arquitecto. Pero al entrar a la universidad fue como eh, sin, sin fijarme bien los objetivos. Y obviamente, pues, ya uno en la universidad se, se encuentra con otras personas y todo. Y, y en mi caso de que empecé a pintar, se me, se, me, se me movió todo el, el plan, pero eh, conforme he ido creciendo, las experiencias que he ido teniendo en mi vida, con mis hijos, mi familia, y uno se da cuenta de que realmente necesitas un objetivo para poder ir, ir caminando. Y pienso de que hay muchos objetivos y todos somos diferentes, cada quien eh, puede fijarse cosas eh, a su beneficio. Y el propósito puede ser económico, eh, emocional, no sé, o, o que queramos hacer ayuda con nuestro, con nuestro talento, al, al, algunas personas necesitadas o lo que sea, pero eh, sí necesitamos como que fijar un objetivo. En mi caso les podría decir de que lo que más me motiva a mí es mi familia y, y más que eh, como que Ay, yo quiero hacer dinero con mi arte para eh, darles lo mejor a ellos es el que quiero que se sientan orgullosos de mí y, y lo que pues lo que trato de hacer en ese sentido es eh, en mis hijos es como tratarte de, de, de explotar como que las cualidades que yo voy viendo en cada uno de ellos. Eh, yo se lo decía a mi esposa desde, desde el principio de que yo no quiero imponerle a mi hijo de que, ay, él tiene que ser artista porque yo soy artista, eh, sino que yo lo quiero apoyar en lo que, en lo que él se vaya desarrollando. Pero... Eh, si sí, es como, eh, obviamente tengo que darle el ejemplo yo a él de que busque hacer lo que, lo que a él le gusta hacer antes de que pensar en el que si sí, puedo hacer dinero co con esto o, o no voy a hacer dinero con esto. Porque creo que es el error que cometemos muchas veces y, y lo que nos hace sentir como, como perdidos en, en, en, creo que pasamos, todos por momentos como de crisis existenciales de que estoy donde tengo que estar o, o, o qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal o, o mejor hago eh, otra cosa. Pero algo que yo comentaba antes de la conferencia es de que eh, buscar estar donde, donde tenemos que estar, donde las cosas fluyan y donde nosotros nos, nos sintamos eh, cómodos. Como les decía, de que no todo siempre va a ser color de rosas, pero aunque las cosas nos salgan mal eh, intentando algo, sabemos de que, eh, de que ahí es. Y lo que nos haya salido mal ahorita nos va a ayudar a que podamos hacer mejor lo que queremos eh, seguir haciendo. En, en, como les comentaba, de que mi carrera ha sido algo que se fue dando de una forma orgánica. Eh, obviamente yo no miraba como un negocio el arte cuando, cuando empecé a hacerlo. Y, pero ahora de que me dedico a esto, que mi familia depende de esto, ya lo veo como un negocio y he tratado como la forma de irme profesionalizando eh, cada vez un poco más. He... he He como descubierto lo importante que, que es nuestro trabajo, cómo vamos abriendo puertas o cerrando puertas y las, las recomendaciones de que nosotros podamos tener de otras personas para nuestro trabajo. Perdón. Entonces, eh, llegué como que a una conclusión de que, de que tiene que ser como un círculo virtuoso. Empezando por hacer lo que nos gusta hacer, eh, porque si nosotros no, eh, estamos en, en lo que nos gusta, buscamos la forma de hacerlo lo mejor posible. Yo comentaba con un amigo mío eh, de que cuando empezamos a hacer trabajos nosotros de murales, terminábamos gastando más de lo que nos pagaban. A veces comprábamos más material o nos tardábamos más tiempo, que todavía me pasa, pero pero como, como te apasiona, tratas de dejar eh, el mejor resultado posible y no estás pensando que si vas a ganar o vas a perder, sino que lo que querés es un buen resultado. Y ese buen resultado lo que hace es de que las personas, los clientes, pues que queden satisfechos, nos van a recomendar y ahí es donde viene la remuneración. Y, y al... Y al pues al, a tener nosotros una remuneración por nuestro trabajo, pues también es como una motivación. Yo me recuerdo el primer cuadro que vendí, eh, a mí me explotaba la mente, de hecho, yo no tenía expect expectativas de, de vender en esa exposición, más sentía que había sido como un favor que me había hecho eh, mi amigo, el, el, el de la galería, en invitarme. Y pues colgamos las obras y todo, y yo me fui a cenar, porque les digo, yo no tenía como que expectativa de que sí fuera a vender. Y cuando regresé de, de, de, de cenar, me dice la, la, la encargada de la galería, así como que, ¿dónde estabas? Que ya, ya vendiste dos obras. Y así como que, no te creo, yo pensé que me estaba molestando. Pero sí, había vendido. Y, y para mí fue tan increíble como que pensar de que una persona que no me conocía pudiera reconocer cierto valor en mi trabajo y que lo haya adquirido. Y, y a la fecha, eso fue ya hace algunos años, y hasta la fecha, pues sigo en, en comunicación con, con la persona que me compró ese mi primer cuadro. Y, y siempre se lo recalco y, y le agradezco un montón, porque ese momento como que me hizo ver otra posibilidad y, y e ir viendo que, que mi trabajo tiene... Tiene características de que las personas pueden ver Más allá de lo que yo veo a veces eh, y, y, y la verdad que me ha costado bastante en ese sentido Como que el, tal vez me subestimo mucho Y, y, y me, me pasa de que con comentarios de otras personas Digo yo, ah, no si sí es cierto, o sea, es como que esto no es cualquier cosa y les, les puedo decir qué me pasó con, ahorita con, con esta conferencia. de que Perdón que estoy muy nervioso, pero quisiera hablar más fluido y todo. Pero eh, cuando me hicieron la invitación, fue así como que, ah, no, qué chelero va, vamos a, a, a, a aprovecharlo y a compartir. Me imaginaba que iba a ser algo mucho más pequeño, súper pequeño. Y, y cuando lo compartí con un par de personas, eh, fue así como que ah la que chilero va ah, que no sé qué y así como que yo pensaba así como que qué ven las personas en mi trabajo como para hacerme un tipo de de invitación de este de esta índole que les digo la verdad que estoy muy muy agradecido porque sé que eh, no invitan a cualquiera a pararse acá a, a compartir de sus de sus trabajos o sus experiencias y pero eh, a lo que voy con este, lo del círculo virtuoso, es eh, que si nosotros hacemos lo que nos gusta, buscamos la forma de hacer lo mejor posible. Cuando hacemos nuestro trabajo bien, llega la remuneración. Al tener una remuneración por nuestro trabajo, también es como un compromiso y, y pues, también como con más presión para uno y exigirse más y dejar y siempre sobrepasar las expectativas del cliente. A mí me ha pasado de que Hay personas, hay clientes De que pues solo me han Contratado una, una vez, digamos Porque obviamente no van a estar haciendo murales En sus casas todos los meses Pero hay recomendaciones Pero he tenido clientes de que Se si han sido como que frecuentes Entonces digo yo Bueno, él ya conoce mi trabajo Sabe lo que hago ¿Cómo sobrepasar las expectativas De, de este cliente que ya conoce mi trabajo? Y... Y eso realmente me motiva bastante al, al, al estar buscando siempre qué puedo hacer de nuevo. Y, y lo que trato de hacerlo siempre es como eh, exigirme a mí mismo, no es tanto como de que Ver qué están haciendo los demás o, o para ver como que qué le puedo dar al cliente, sino que, bueno, de lo que yo tengo, de la base que yo tengo, con qué me puedo enriquecer yo para poder seguir creciendo. Y poder eh, estar como sobrepasar las expectativas del cliente y mis propias expectativas de no acomodarme eh, en que, bueno, esto lo hago bien y solo esto hago. Y ahí me quedo, sino que estar buscando eh, qué nuevo puedo hacer. Fue lo que me pasó con la transición de, del, del graffiti de letras cuando la, la primera imagen que les mostré. Yo pasé como nueve, diez años, creo yo, solo pintando letras, solo pintaba letras. Pero tuve la experiencia de ir a, a un festival en, en México, donde pues pintaron unos edificios. Y, y me explotó la mente, o sea ¿cómo poder hacer algo así tan grande y que tu trabajo esté expuesto a esa dimensión? Después de eso, eh, fui a Miami la primera vez uh, um, para el festival Art Basel. Y, y era increíble, era ver Instagram en vivo, todos los artistas que yo seguía estaban pintando y uno podía acercarse y ver que eran, personas normales, que fue algo que también me explotó la mente, porque yo me imaginé que ellos iban a estar así como que intocables, y, y no, y eran personas normales, o sea, comiendo en la banqueta, una hamburguesa, y me recuerdo de que cono conocí a un artista que admiro un montón, y cuando yo lo vi, fue así como que, eh, hasta como que se me erizó la piel, o sea no lo podía creer, y... Y más aún, la actitud de él, que era así como que, como que él se sintiera contento de conocerme a mí. Y, y les decía, es una persona así como que normal. Entonces, con esta, estas experiencias de ver los murales y todo, como que también dije, oh, pues me gustaría probar algo así y trabajar un formato más grande, pero hacer letras gigantes como que no tenía mucho sentido. Y fue donde empecé a buscar qué más podía hacer. Pensé en pintar como rostros y realismo y eso, pero dije, oh, así como que siento que te limita mucho, porque si, tiene, si otra persona tiene la misma foto, tiene el mismo material y tiene la técnica, le va a quedar igual. Y lo que yo quería desde el principio era hacer algo diferente, algo, algo que fuera propio. Y, y pues entonces pensé como que, bueno, rostros no, igual con rostros era como que caigo al estereotipo de que, bueno, tengo que pintar una mujer bonita para que el mural sea bonito y cosas así. Eh, pero un día así, de la nada, la verdad, fue de que pensé de que el, algo que me destacaba mucho en mi graffiti de letras era la forma en que yo usaba los colores. Entonces dije, bueno, puedo pintar animales usando mis colores. Y ahí fue donde, donde dije, oh, esto es. Me recuerdo que hice la primer prueba en un festival en, en Antigua Guatemala y me quedó tan horrible que ni siquiera tomé foto. Yo, ni, yo no sabía que mi esposa tenía foto y hace unos meses me lo mostró y así como que a la gran que vergüenza, pero le dije que me, la, que me la pasara para pues como tener el, el recuerdo. Pero, pero ese fue como que el primer intento que, de, de hacer animales eh, coloridos Y fue horrible la proporción, me quedó re mal, no supe cómo meterle sombras después de, después de ese primer intento fui a Miami para un festival Donde me habían dado espacio para pintar unas letras, era, era el espacio era así pequeñito pero eh, por cuestiones de organización y todo, quedaba un espacio bien grande que era bien importante en el festival, pero los otros artistas eh, pues dijeron que ya no les daba tiempo de hacerlo. Uno de los organizadores me dijo así con que, mira, ahí está ese espacio, eh, si le entras, es tu oportunidad. Y yo a, a, esta, a este festival sí iba con, ya con esa mentalidad, no iba con la mentalidad de solo de que, ay, quiero ir a ver, a los artistas, no iba tanto con la mentalidad de fan, sino que pues, yo, yo también quiero, quiero mi porción del pastel. Entonces quería exponer como mis, mis ideas y, y él literalmente me dijo, esta es su oportunidad. Entonces dije, oh, la tomo. Y fue donde pinté mi primer mural de, de, de animal que en el momento realmente fue como que yo sentí que, bueno, no, no pasó nada. Pinté el, pinté el mural y, y a mí me encantó y todo. Pero, pero dije, bueno, no pasó nada. Pero a raíz de ese mural conocí a un amigo mío que es arquitecto de Miami y, y con él pues empezaron a abrir puertas de trabajo allá y es lo que me, me ayudó a, a, a poder hacer algunos trabajos en, en Miami. A lo que voy es de que... Eh, Ah, era por la, la cuestión de la evolución. Y, y este proceso se fue dando como que orgánico. Y, y al principio yo lo que quería era solo pintar y que la gente lo viera. Y, y ya después, bueno, hice este mural y me di cuenta de que, bueno, las personas les gustan y también lo quieren consumir, lo quieren adquirir. Y entonces, como que eso me abrió otra, otra, como... Dije, o ver otra oportunidad y, y poder aprovechar de que puedo hacer algo que a la gente le gusta y lo quieren consumir y verlo como, como un mercado. A veces yo hablo con, con, con mis amigos artistas y les digo, al final de cuentas, eh, todos necesitamos el dinero y entonces tenemos que ver cómo podemos, eh, generar obviamente hay compromisos y que nadie es ajeno a eso y pero eh, tenemos que ver como la forma de bueno para qué soy bueno y no solo explotarlo sino que aprovecharlo porque como muchos habrán escuchado la frase de que haz lo que te gusta y no vas a trabajar ningún día de tu vida no, no comparto yo tanto de que no se trabaje porque hay un montón de trabajo detrás de, de cada cosa. Eh, horas de desvelo, desgaste y sacrificio muchas veces porque las cosas no nos salen como nosotros queremos desde el principio. Pero todo este sacrificio a su tiempo va trayendo las, las recompensas. Y eh, entonces el, el poder aprovechar de que bueno, si uno... Es, es bueno para hacer renders, como me había comentado ahí una persona, o si el otro es bueno para calcular. Es donde también pienso que es bien importante la relación de ahorita de, de, de la universidad con los compañeros y desde ya ir viendo cómo eh, vamos formando equipos de que nos ayuden a que crezcamos de una forma integral, porque uno no es bueno en todo. Yo puedo ser bueno en pintar, pero no soy bueno en en administración o en costos o en vender, que ha sido lo que me ha pasado y que no tienen idea de cuánto me ha costado el poder hablar con las personas. Lo que está pasando acá es un milagro. Eh, y fue el graffiti lo que me ayudó a, a poder socializar con otras personas porque era, bueno, tengo que salir y, y era como que yo solo, pues acá no está mi papá o están mis cuates, sino que no conocía a nadie y, y me tocaba a mí pero eh, ha sido como que esto mismo, esta gana de querer conocer más, de querer hacer más, eh, fue lo que me fue como que forzando a, a poder abrirme más. Y, y retomando la cuestión que les decía del lado comercial, que, que pienso que es muy importante y es, que es algo que les quiero eh, poder transmitir hoy también, de que sí, soy artista, eh, me encanta poder pintar y todo, pero, pero yo lo veo como un negocio también. Gracias a Dios que es una bendición el poder dedicarme a algo que, que me encanta, pero, pero no lo puedo dejar de ver como del lado de comercial, eh, porque pues no por mucho que me encante y todo, tengo compromisos y no lo puedo hacer de gratis todas las veces, porque sí hay veces que lo hago eh, de gratis. Eh, pero eh, es bien importante tener como que esta, esta visión de comercializar con lo que a nosotros nos gusta y con lo que somos buenos Lo que les decía de, de, de, de rodearse de las personas indicadas Algo que fue bien marcado para mí desde el principio cuando empecé a pintar graffiti eh, Les voy a contar de que el día que yo pinté mi primer graffiti Graffiti porque igual, de este, eso sí tengo fotos, pero, pero no se las voy a enseñar. Eh, al siguiente día, era el primer festival de graffiti aquí en Guate. Y, y yo pasé, en, fue, en, fue en el periférico, yo pasé por el periférico y vi que estaban pintando. Y yo así como que no puede ser. Y regresé y, y me acerqué a una persona y le hablé. Le pregunté que cómo estaba, si uno podía pintar y, y qué sé yo. Obviamente no me dieron espacio pero algo que yo pensé en ese momento era como que algún día yo quiero pintar con ellos, pero yo me visualicé como que tal vez si yo me esfuerzo, unos cinco años yo voy a estar pintando con estas personas. Pero las cosas fluyeron así, o sea, increíble, eh, coincidíamos. Para mí fue como que se me abrió un mundo nuevo ese fin de semana porque yo pinté el sábado y a ellos los conocí el domingo, el lunes los, los volví a ver que yo iba para para mi trabajo y, y estaban pintando otra vez ahí en el periférico. Yo los vi y regresé y así empecé como que iba a, a conocer a personas en, en Hi-Fi. En ese entonces, empecé a agregar a, a los grafiteros que miraba y todo. Eh, pero yo, yo lo que pensé es como que, bueno, yo quiero pintar con estas personas. Entonces, yo conseguía espacios eh, para pintar con permiso y todo para poderlos invitar y que ellos se sintieran tranquilos y, y accedieron a pintar conmigo y para mí eso fue así como que increíble. Entonces a mí me forzaba eso a exigirme mucho más porque yo no me quería ver como que el novato, así como que no me quería ver chafa a la par de ellos. Y era como que un nivel de exigencia, así como que, bueno, sé que la otra semana voy a pintar con ellos y dibujaba un montón para poder llevar el mejor boceto y, y tratar de pintarlo lo mejor posible. Y era como que, como que hubiera entrado a un curso intensivo. La cuestión de que estuvimos compartiendo un montón, pintando un montón, y como que sí, mi crecimiento fue bien acelerado. Y en cuatro meses, ellos me hicieron invitación para, para poder pertenecer a este colectivo de que, de que en su entonces era como que el más importante de Centroamérica. Y eso para mí fue increíble. Y el año pasado, en marzo, tuve una experiencia bien chilera porque eh, viajé a Los Ángeles y realmente yo no tenía planes para este viaje, solo estaba como que, bueno, quiero ir a Los Ángeles y quiero pintar en Los Ángeles, pero no tenía ni, ningún, ningún plan, no tenía ningún proyecto, nada, pero, pero como que sentía el que era algo que tenía que hacer. Y, y la cuestión de que, de que fui iba sin planes ni nada y resultó siendo el viaje súper increíble. Eh, pinté con, con personas de que admiro desde que empecé a pintar y y algo que me, que me pasó de que bueno estaba eh, desde que empecé a pintar prácticamente que era fan de este colectivo de Seven Letter, y, y en este viaje de Los Ángeles eh, fue donde me hicieron una invitación para ser parte del colectivo y era así como que no, no lo podía creer y me escribían cuates de, de México, El Salvador, eh, para felicitarme y me decían, Alharan, eso fue lo que soñábamos todos hace 12, 15 años ¿no? y, y ahora vos lo, lo hiciste y así como que qué chilero. Pero lo que me encantó del viaje fue que fue como, como un refresh de la emoción de que yo sentía cuando empecé a pintar. Y para mí fue como que bien, bien, bien, bien marcado y era lo que necesitaba en ese momento porque ahorita estaba, estaba eh, trabajando, o sea, estaba pintando casi que todos los días, pero... Eh, como que me hacía falta recordar el por qué estoy en este punto. Y, y este viaje me ayudó a, a como que analizar de que yo cuando, empezaba, cuando empecé a pintar no, no esperaba nada a cambio y, y conforme el tiempo se fueron viendo los resultados. Entonces era así como que tratar de seguir de la misma forma, tratar de seguir pintando eh, por diversión, tratar de, de seguir disfrutándolo, porque eso se va a transmitir en mi trabajo y, y eso es lo que va a hacer de que se, vayan, se sigan abriendo puertas. Pues la cuestión de que este viaje les digo que, que, que fue increíble, o sea, si lo hubiera planificado no hubiera sido como lo fue. Eh, pero lo más importante fue como que el, el, el volver vol, volverme a inspirar y volver a seguir pues, pintando y creando y haciendo las cosas por, por, por pasión. Que es precisamente con, con esta eh, lo que quería dar el mensaje, el, el divertirse con lo que lo que, lo que, lo que uno hace. A mí me gusta el hecho de que, bueno, sí, me he dado a conocer un poco más por los murales, pero me ha encantado intervenir objetos también. Este fue el último que, que intervine. Y, y cuando me dieron la, la, la oportunidad, digamos, me encantó la idea porque eh, yo coleccionaba carros a escala hace años, antes de empezar a pintar porque después mi dinero se iba en pintura, ya no en los carros pero la combi me encantaba y siempre pensé en, en pintarla y nunca lo hice y, y ahorita fue como que se daba la oportunidad de pintar una real y además me estaban pagando por eso son de las cosas de que, de que me gusta un montón el, el, cuando hablo del graffiti porque pienso de que de que debemos ser como, como, como los niños, de, de hacer las cosas porque nos gustan y no, no, no presionarnos en, en qué vamos a obtener de esto, sino que, que, que hacerlo por, por, por diversión. Y nos damos cuenta de cómo con el tiempo van pasando las cosas eh, sin que nosotros lo, lo, lo planifiquemos o, o, lo, o lo busquemos conscientemente, eh, como les decía de que de que algo que me ha gustado un montón es de que el graffiti me ha da dado la oportunidad de poder estar en lugares de que de que nunca me hubiera imaginado y me gusta como aprovechar y valorar cada una de las oportunidades el año pasado hice un mural en el hard rock stadium en en miami la verdad que fue un, un trabajo bien grande creo que ha sido de de, de los mejor pagados, eh, pero les tengo que ser sincero de que de que no es como que el que más me encante a mí y porque creo de que era era algo como más comercial más que artístico obviamente pues lo hice he, he trabajado colaboraciones con, con esta marca que, que la que que lo hicimos y todo y pues quedó bien sí me gusta pero han habido veces que he estado bajo el sol, sin ganar nada, incluso hasta debajo de la lluvia, lo que sea, y donde me lo he disfrutado más. Entonces, eh, para mí los, los proyectos no, no, no les doy como que la relevancia tanto por lo que por lo que gane, sino por por lo que los disfruto, por lo que me llenan, el, el compartir eh, con, con las personas. Y es de las cosas que más eh, agradezco yo del, de, del arte, del graffiti. Y, y espero de que, no sé, pueda eh, haber transmitido algo, algo bueno para, para ustedes, compartir de, de un poco de, de mi trabajo. Eh, no quería, no quería centrarme tanto en qué he hecho, qué, qué no he hecho en proyectos, sino pues, compartir un poco de, de mi experiencia de, de que nos tenemos que dejar llevar por, por el fluir, por las cosas, por, donde, por estar donde tenemos que estar y, y creer en eso, creer en, en, en nuestro instinto muchas veces eh, va a ser difícil porque hay como que muchas críticas o hay como muchos eh, parámetros de, de qué es lo, lo normal o lo que tenés que hacer. Y, y por satisfacer nosotros esos, esos parámetros, muchas veces dejamos de, de hacer otras cosas de que nos van a, a enriquecer mucho más. Eh, pero, pero tenemos que... Creer y trabajar duro y como les compartía, el hacer valer la pena las decisiones que tomamos eh, para poder eh, pues, seguir trabajando y esforzándonos en lo que nos gusta y dar buenos resultados. Eh, pues creo que ya estaría.